La regla de la Big Mac para que nunca te dejen. ¿Y cómo dejaron a Pato cuando dejó de utilizarla? Ok, un padre, lleva a su hijo a McDonald's. Y están viendo la pantalla. Pasa la Mac Pollo, la Big Mac, la cuarto de libra. Todas se ven buenísimas. Ya sabes cómo en la pantalla cae el pan y la carne y la lechuga y todo como que rebota. Y se ve como la hamburguesa más rica que has visto en tu vida. Pasa la Whopper doble con queso y el hijo dice, quiero esa, papá. ¿Estás seguro? Totalmente seguro. Van a la caja, piden. Le entregan una cajita que dice Mac Per doble con queso. Se la llevan a la mesa. El hijo está feliz, abre la caja. Desenvuelve el papel. Cuac, cuac, cua. El papá. El papá. El papá no el papá ve la cara de decepción del hijo. Y le pregunta, ¿qué pasa? Y el hijo. Y el hijo dice, me la había imaginado diferente. Y el papá sabe perfecto lo que está pasando. Las hamburguesas nunca, jamás están como en la foto. Nunca. Sin embargo, quiere darle una lección a su hijo. Piensa. Este es un día importante. Hoy es el día en que le enseño a mi hijo la regla de la Big Mac y le dice, ¿crees que escogiste mal tu hamburguesa? Le dice, yo me la como. ¿Quieres escoger otra? Y lo lleva de nuevo a las pantallas. Y entonces pasa otra vez la Mac Pollo, la tejas con doble tocino y, carnes rebotando y, una luz gloriosa y una plasta de guacamole. Y dice, esa, papá, esa es la que quiero. Van a la caja, ordenan la taxas guacamole, tocino, extra carne deliciosa. Esperan diez minutos, llega la charola, se la llevan a la mesa, abre la caja, desenvuelve la hamburguesa, cua, cua, cuá. El papá está saboreando esta lección que le está dando a su hijo. De nuevo la hamburguesa no era lo que esperaba. Le dice, hijo, ¿qué pasa? No es lo que esperabas. Te la imaginaste otra vez de otra forma. Y el hijo confundido dice, sí, sí, sí me la imaginé de otra forma. Se veía mejor en la foto. Y el papá le pregunta, le dice, yo me la como, ¿quieres cambiarla? Y el hijo dice, pero es que sí pido otra. Seguro me va a pasar lo mismo. Las hamburguesas se ven mejor en la foto que a la hora que te la entregan. Y entonces el papá le dice, qué rápido lo entendiste. Dos hamburguesas y lo tienes. Le dice, hijo, hoy es un día importante en tu vida. Hoy te voy a enseñar la regla de la Big Mac. Y se le da escrita en un papel doblado. Le dice, esta regla puede salvar tu vida amorosa. Y puede salvar tu futuro en general. Guarda este papel bien. Y léelo de vez en cuando para que no lo olvides. Y sé lo que estás pensando. Estás pensando, no sé cuál sea la regla de la Big Mac, pero no tiene nada que ver ni con el amor ni con mi futuro. Pero, ay... Dios mío. Estoy ansioso por mostrarte cuán equivocado estás. Pasan 10 años, y Pato ha crecido. Acaba de hacer match con esta niña en Tinder. Se ve bonita en esta foto. Se ve sexy en esta foto. Surfea igual que él. Y estudia psicología y filosofía igual que él. En su celular tiene a esta persona. Increíble. Y del otro lado de la cama, Dándole la espalda, está su novia con la que se acaba de pelear. Sabe que está mal lo que está haciendo. Y se siente culpable. Pero de todas formas acuerda verse mañana en la cafetería con la surfista. En la mañana se pone su playera favorita. Sus ojos se abren. Se pone su playera favorita. Sus jeans favoritos. Su gorra favorita. Se perfuma. Se ven en Starbucks. Y cuando aparece la surfista. Cuac, cuac, cuac. No es lo que esperaba. Tiene ganas de pararse e irse. Pero no quiere ser descortés. Y se queda a tomar un café con ella. La conversación se decepciona aún más. Esta niña no sabe ni psicología ni filosofía. Era puro bluff. Y se siente más tonto y culpable por estar engañando a su novia que lo quiere y que es un nueve con una persona, cualquiera que conoció en Tinder. Termina la cita y ve en el coche. Camino a confesarle a su novia lo que hizo y a pedirle perdón. Está arrepentido y decidido a nunca más volver a hacerlo. Cuando vibra su celular y es ella. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu cita de Tinder? Espero que muy bien, porque ya no tienes novia. Tan, tan, tan. Le cuelga. A pato se le parte el corazón. Está arrepentido. Cras. Y la regla de la Big Mac pudo haberlo salvado. Esta regla te salva de errores trágicos en la vida. La regla de la Big Mac dice La hamburguesa real nunca se ve como en la foto. En nuestra imaginación frecuentemente las cosas se ven mejor que en la realidad. Y pasa en las distintas áreas de la vida. ¿Crees que tu vida va a ser diferente cuando tengas el nuevo iPhone? Quack. ¿Rentas un Airbnb que en las fotos y en tu imaginación se ve increíble? Quack. Y por supuesto te decepcionas la primera noche que estás ahí. Conoces a alguien en Tinder, chateas con ella. Y en tu cabeza es una mujer guapísima y e increíble. Hasta el día de tu primera cita. Somos muy ingenuos. Tendemos a imaginarnos la realidad como nos gustaría que fuera. La gente que no conoce la regla de la Big Mac que no sabe que las cosas se ven mejor en nuestra imaginación que en la realidad, frecuentemente idealiza lo que no tiene. Y no valora lo que sí tiene. Si Pato hubiera recordado lo que le enseñó su papá, tal vez todavía tendría novia. Sígueme para más contenido.